Contame, empecemos. ¿Qué es el feminismo para vos? Creo que el feminismo es eh, una manera de, de ver la vida. Eh, es apoyo en entre mujeres, es lucha, es no quedar de callada, es, es... No sé. Es, es todo, lo todo lo que me cambia la vida. Te cambia. Ajá, te pones las gafas moradas, Ajá. te cambia. Y es un viaje de ida, porque una vez que ya lo encontraste, ya empezás a ver todo de otra manera y es un camino, pues, muy, muy solitario, ¿no? Pues, no creo que tan solitario, porque creo que, que, que el feminismo, a mí al menos, eh, también me dio mucho apoyo okay. entre amigas, entre mujeres y es saber que, que eso, que no estás sola. Claro. Que hay, hay muchas hay chicas que te... Que están en la misma y que uh -huh. se pueden identificar. está ese lado bonito, pero está el otro, de, yo me refiero, por ejemplo, de que ya no ves las películas de la misma manera. Ah, ya no. empezás a dejarle <risa> a dejarle de hablar a todos los amiguitos que tiran comentarios pelotudos <risa> y machistas. O sea, Uy, ya sí. empe, se te empieza a abrir la cabeza y empezás a, a cortar amistades, empezás a dejar de ver cosas que antes disfrutabas realmente, uh -huh. porque ya lo ves en todos lados, o sea, uh -huh. todas las banderas rojas. Sí, así es. ¿Y ya te ha pasado con, con las películas así? Claro, no, sí. O sea, decías, no sé, a mí me encantaba María del barrio y luego la vuelves a ver y dices, ay no, ¿por qué María? ¿Dónde estaba la chica feminista que necesitaba? Claro, exacto. Venimos consumiendo algunas cositas que, ay Dios mío, está cabrón. Y el término feminismo, yo creo que también ha ido cambiando, ¿no? Porque obviamente el feminismo es estar en desconstrucción constante. Eh, no no lo sabemos todo hoy o sea mañana pues vamos a aprender algo nuevo mañana uh -huh. nos vamos a desconstruir con algo nuevo es algo que está siempre en proceso y que está creciendo antes era la lucha por igualdad de, de género y ahora es la lucha de las mujeres por la igualdad de género ahorita es la lucha de las mujeres por yo creo que equidad igualdad y pues todo lo que abarca no está uh -huh. es como muy grande el feminismo sí respeto o sea, veremos también eh, pidiendo eso, que respeten nuestra forma de ser, nuestras decisiones, si queremos o no ser madres. Exacto. O sea, ya creo, creo que se ha ido, sí se ha ido eh, cambiando de por qué luchamos, ¿verdad? Pero bueno, en este país creo que eh, no ha cambiado mucho. <risa> <risa> Estamos un poco estancados por aquí. <risa> y se sigue luchando, pues igual a lo mejor por las mismas cosas, pero pero ahí seguimos y no nos vamos a ir. No, ahí estamos, ahí estamos al firme, al pie del cañón. ¿Cómo llegó a vos el feminismo? Uh, creo que fue la primera vez que supe sobre esto fue por una amiga, eh, por Selene en, en la preparatoria. Okay. Ella me lo presentó. Okay. Eh, lo conoces, no sé, sabes, pero creo que cuando me llegó más, eh, creo que fue como en la primera marcha que... Que asistí. ¿Cómo este, fue esa primera marcha? Ah, fue muy emotiva. O sea, digo, no, no, no, eran, no era una marcha, era una concentración. Terminó siendo una marcha por la cantidad de chicas que estábamos ahí, por, por el enojo. Este, había pasado que eh, asesinaron a, a una niña, de Anita se llamaba. Okay. Este. Eh, fue yo creo que un caso que a todos nos, a todos nos llegó porque pues era una, una niña, niña sí, una o sea. niña, y se hizo una concentración pues para, para decir lo enojadas, tristes, consternadas que estábamos y al final fue pues marcha. Y yo creo que en ese momento, pues no sé, o sea, te, al principio te da pena gritar o decir alguna consigna, pero terminas... Eh, gritando determinadas eh, Sí, porque tenés algo hay un enojo ahí siempre enojo, siempre sí. hay un enojo con el patriarcado de alguna manera u otra a todas las mujeres nos ha jodido la vida Así es entonces, de hecho quiero hablar un poquito sobre la película Ruido ¿La viste? No la he visto todavía oh, perdón verla, ¡Ah! <risas> <que risas> hombre Es buenísima y creo que muchas personas que no entienden el, el, sobre el feminismo van a entender muchas cosas van a entender de dónde viene el, el enojo Es una mamá ¿Sí? pues que le desaparecieron a, a su hija entonces pues esta mujer empieza a buscarla y encuentra, encuentra el feminismo, encuentra por qué están marchando, encuentra por qué están rayando monumentos y se encuentra con otras madres que están buscando a sus hijas, a sus familiares hace años y que nadie les da respuesta. Se encuentra en situaciones a las cuales el gobierno la manda a callar, eh, le intentan, yo creo que matar también, o sea, la andan buscando, tienen que correr porque hay mucha corrupción también relacionada con lo que le pasó a su hija. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte. Y, cuando, y ese momento cuando ella va, te juro, yo estuve llorando ya toda la película, pero cuando ella justo va, que justo está la marcha, es una locura, o sea, porque ese sentimiento que son las mujeres que, que vamos a marchar por por nuestros derechos, pues podemos conocer e invitar a todas las mujeres que nos están viendo que te cambie la vida uh -huh. realmente. Así sí. es. Y encontrar hermanas y saber que estás en un lugar seguro, porque después también pintan estas marchas como que no son seguras, ¿verdad? Sí, sí, las siempre han pintado como, ay no, ten cuidado, eh, te van a detener, te van a no sé qué. Y no puedo negar que sí ha pasado, pero... Uh -huh. También creo que al menos en las eh, marchas que a mí me ha tocado participar, pues todas estamos seguras. Eh, si llegaba a pasar algún, alguna situación, no, no hemos dejado sola a, a, ninguna. a ninguna. Sí, no, ¿no? Se deja, no se deja ninguna. Estamos todas preparadas de Entonces, que en tu brazo, o sea, hay muchas cosas y consignas entre nosotras que nos estamos cuidando. Estás, esta es tu manada, como, como claro, se grita, sí. ¿no? Esa es tu manada, sí. Entre sí. todas nos cuidamos. No te cuida la policía, te cuidamos nosotras. sí ahí no importa sí. tu trabajo, no importa tu, tu talla, no importa tu color de pelo, no importa qué te dediques, no importa. Es una cosa de que vos vas y te sentís de que una más, ¿no? Sí. No hay discriminación, nadie te está juzgando. Es un, es un lugar muy seguro para las, para las mujeres. Así es. Y muy bonito también, o sea, seguro, bonito. Digo, encuentras... A mi, grandes amistades y personas y mujeres que sabes que te van a, a, a respaldar ¿no? en cualquier situación. Claro. Sí. Hablando de mujeres que te van a respaldar, hablemos de sororidad. <risa> <risa> cha, cha, cha, chan. <risa> hablemos de sororidad. ¿Qué es la sororidad para vos? Eh, yo creo que eh, no sé si la pudiera llamar ya sororidad. Este, porque creo que está a veces se malentienden, ¿no? sí. o sea, esto de, de que hay sororidad, o sea, eres mujer y te tienes que portar bien con todas las mujeres. Y más si eres feminista, eh, ¿no? Y más si eres feminista, o sea, tienes que ser... Buena con un, todas. Sí, o sea, un ángel con todas. Y no, eh, yo creo que, bueno, pues, sororidad pues podría ser eh, amistad, eh, apoyo... Este, el, como dices, no, no criticarnos, el de entender que no tenemos una rival, que no es competencia a nadie, o sea, que, que todos estamos aquí eh, igual, y que, que buscamos de alguna manera lo mismo, o sea, un respeto. Eh, y como decía, pues no, no le debes sororidad a quien te lastima sí, sí. o quien te agrede, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí sí es, a veces está un poquito como confuso o que Entérmelo. la gente lo, lo, lo confunde, ¿no? Con no, y por ahí de que, ay, de que no, no eres feminista porque hablaste mal de otra mujer. Te pongo el ejemplo de, de las cosas que, que me dicen a mí. Como si el feminismo, como si, porque también ponen de que, ay, ¿quién es más feminista? Ella no es tan feminista porque, o sea, el feminismo no hay unas Yo soy súper feminista y ella es medio feminista, y, o sea, no, no hay niveles en el feminismo, ¿no? O sea, eh, y es como que ustedes son cristianos o católicos y no van a misa. Yo uh -huh. podría decirles eso, ¿no? Es algo parecido. Es claro. exactamente el, el mismo ejemplo. Uh -huh. Pero a mí me tiran mucho porque escucharon conversaciones privadas mías donde yo estaba hablando mal de, de dos mujeres con las cuales yo tenía pues problemas personales, ¿entendés? Uh -huh. Bueno, dos o tres. <risa> los que sean. Los, los que sean, no importa. Eh, por una, sí me disculpe porque realmente hoy me escucho hablar sobre el físico de alguien más y pues eso es lo que no me gusta, pero tampoco tengo que andar pidiendo disculpas por conversaciones privadas, ¿vos qué opinas? Uh -huh. eh, no, para nada, digo, es algo que tú en ese momento lo sentiste, lo expresaste, eh, ahora tal vez te escuchas y dices, bueno, puedo... Eh, quitar esto porque pues es parte de esta deconstrucción ¿no? como, como feminista de que no me voy a burlar ya del, de, del físico o no voy a eh, decir algo más eh, más allá del de, de, de tema el principal ¿no? O sea, no me voy a desviar eh, pero yo creo que no no no tendrías por qué deberle a esta disculpa o tener por qué disculparte con algo que ya pasó, claro. <risa> algo que ya fue y que ahora pues eh, a lo mejor directamente no no vas a ir a disculparte de que ay perdóname por favor pero con tus actos lo demuestras no o sea que, claro. que, que no quieres volver a hacer como esa eh, Cami que fue Claro, la que hizo es, ese comentario. Exactamente. Ya, con lo que ahora, de, de ahora en adelante, tú hagas, creo que es suficiente claro. para poder ofrecer una disculpa no a ella, sino tal vez a ti. ¿no? Exacto.